Y hey, muy buenos a todos. Aquí Dominio Gamer, el nuevo gameplay de Terraria. Y bueno, amigos, continuamos con la serie Terraria por 2 en su, bueno, en su quinto capítulo. Eso está bien. Eh, en el anterior capítulo, de hecho, bueno, no del anterior capítulo, subí un video de un video piloto, el cual mostraba la luna sangrienta eh, de, en este mundo. Y aproveché para también dejar unos cuantos materiales. Ya que está... Eh, ya voy por el quinto episodio y no tengo nada Así que decidí poner... en el anterior capítulo encontramos este sombrero Increíble, ¿verdad? Lo tenía... lo traía un zombie el zombie de Abraham Lincoln Tomamos también este peto, pero eso lo hice fuera de cámaras Tomaré... esto Y tomaré... esto Ok, llevamos con un poco más de defensa, que son defensa de por siete. Ok, vamos, veamos qué más he hecho, qué más he hecho. De hecho, el inventario de aquí arriba, todo sigue igual que en el capítulo 4. Pero continuamos, veamos. Que igual se pueden ver el video, de, el video piloto de la luna sangrienta. Si no, si no lo han visto, se lo, se lo dejaré en la descripción. Y también se lo dejaré con un link en el mismo video que estará en esta parte de aquí. Mírala, mírala, ok, veamos, eh, lo que hice fue cuando, se, cuando terminé de grabar que tomé esmeralda y zafiro y la puse en el cofre de los materiales, eh, de hecho tomé bastante de oro y un poco de monedas de plata, todo lo otro me lo he ganado yo, eh todo lo otro me lo he ganado yo, eh, veamos, lingotes de cobre, eso lo he hecho yo, de hierro, de plata, bueno, la plata lo cogí del otro, y un poco del del, del del oro del otro. Pensé en ir al otro mundo a buscar de estos lingotes pero dije no, porque después bueno. Me dan dislike porque siempre hago las cosas, pero en fin, no quiero eso, no quiero eso. En fin, veamos. El, el mineral de oro y el mineral de plata también lo cogí del otro del otro tipo de este, pero solamente cogí 10 de oro. Y el otro de plata, de hecho no recuerdo bien cuánto cogí. Pero en fin. Veamos. Tome esta estatua, mmm, sí. Eh, tome también la espada katana, que sería muy, muy, muy útil en este video, ya que vamos a ir a explorar una cueva, sí, y, tra y trataremos de atravesar la zona corrompida. Espejo mágico. Esto, en serio, que es muy, muy importante, ya que, en cualquier momento podríamos, si estamos en algún apuro, ir para allá y aparecemos en ese en este punto de aquí, el punto de la cama. Sí. Veamos. He tomado granadas y bombas para vendérselas al comerciante este y que me dé más de oro, el dinero y esas cosas. En fin, veamos. Tomé una poción curativa de 100. Todo el mundo sabe que eso era obvio, que le iba a tomar, pero solo tomé una. Así que tomé estas antorchas. Eh, tomé esto que no sé para qué es en realidad que no pero creo que sirve para algo para hacer algo en la zona en la zona corrompida así que mejor me lo llevaré ya que vamos a explorar sería bueno llevarnos estas llaves las también la he cogido del otro personaje uff que me he explicado ahí eh, veamos y, y ya ya supongo que ya estamos listos para, ir, para la aventura y de nuevo nos ha tocado ir para la aventura de noche bueno qué hacemos primero como no sé en dónde hay ninguna cueva, y estoy grabando esto sobre tiempo, no sé en dónde hay ninguna cueva, así que iremos de este lado, ya que será donde estará la zona corrompida y... En fin, veamos. Continuamos, continuamos, vayamos, vayamos. Uf, creo que también debí de haber tomado las botas voladoras. Pero no, eso lo tomaré ya en alguna partida multijugador que haga. Vayamos allá. Por cierto, uh -huh. también tengo que grabar eso, que me dará un poquito de lag, pero... ¿Qué se puede hacer? Uh -huh. No sé si lo dije ya en... No recuerdo si lo dije en el video de... Muere conejo. En el video de... El episodio piloto. De siempre caigo en este hoyo. No sé si lo dije... ay, Porque siempre repito lo mismo. Ok, lo repetiré de nuevo. <risa> lo repetiré de nuevo. No sé si lo dije en el episodio piloto... Pero también subí un videoblog de... Me mareo, siempre me mareo en esto, haciendo estos videos. El videoblog lo hice sobre el horario de la subida de los videos que haré siempre. O trataré de hacer porque de hecho que okay, en serio no es muy fácil ya que tengo tengo que estudiar. Tengo que hacer muchas cosas, entonces no es tan fácil. En fin. Veamos, tomaremos un poco de agua. Si sí, en todos los vídeos de por Pueblo tomo un poco de agua. En fin. Perdón. Veamos, continuemos. O oh, tal vez podríamos irnos por aquí. Sí, por aquí hay una cueva. Cierto. Oh, sí. Bien hecho. Uf, lo olvidé. Y creo que no trae... Bueno, creo que tomaré esto, veamos O tal vez solamente iré con esto, así que, bueno Veamos, bajemos, bajemos, bajemos Podríamos bajar, bajar, bajar Tiramos, bajamos, tiramos, bajamos Tiramos, bajamos Ya todo esto lo hicimos y creo que fue en el segundo en el primer capítulo que lo hicimos Pero nunca lo llegamos a terminar porque esto lo necesito no recuerdo, creo que aquí se puede craftear, o oh, no. No, no, no. Un momento. Esto es... No. No. Veamos, tiramos. Ok, tiramos. Ahora tomaremos esto. Oh, pero que siento que tengo la Muramasa. masa. Puedo alumbrar y, y dar golpes con ese mismo, al mismo tiempo. Lo mejor que tiene la Muramasa. La Muramasa, masa, ¿qué se llama? Sí. Veamos. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué suerte he tenido! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí! Ajá. Ok. Ok. Ok. No nos complicaremos la vida. Veamos. ¡Uf! Miren. Lo he tomado de aquí, ¿verdad? ¡Uf! ¡Wow! Me he sacado la lotería con este, con este, con este, con este cofre, veamos, veamos, ponemos, hacemos esto, veamos, tomemos esto, okay, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ¿cuántos días tenemos en el canal? Por cierto, yo mismo no recuerdo, ¡uf! eso los tengo que matar, eso los tengo que matar, que mueras. ¡Sí! ¡Que mueras, he dicho! ¡Uh, sí! ¡Oh, madre mía! Esto... No recuerdo. Creo que... Sí. Esto creo que sí es plata. Claro, ¿cómo iba a ser plata? ¡Nunca me sale plata! Veamos. Ok. Ok. ¡Uy! Nos hemos quedado tarapados aquí. Un segundo, pero... Uh, veamos Si logro picar esto Ya saldré oh. Puesto de que Pauso el vídeo y continúo Si, sí. o oh, no, olvídalo Bueno, <ríe> porque no me gusta hacer Esas pausas, pero En fin Veamos cuánto llevamos de video 8 minutos Ok, hemos encontrado algo bueno Pongamos esto Tomamos esto amatista. También hemos encontrado algo de algo aquí, pero... Sí, tiene una hora más, se lo voy a matar yo con un pico. Ok, doy para eso. Ven, que te voy a matar con un pico. No, que va. Uh, ¿qué es? No, qué sé yo. En fin, sigamos bajando. A ver hasta qué punto podríamos llegar muriendo. <risa> Veamos, pongamos una antorcha aquí y piquemos. Ok, ok, um, okay, Linio. Ok. Hemos. Te, eh, tenemos bloque de líneo. De linio, linio, o linio, O minion. <risa> bueno, qué sé yo. Un ejemplo para eso. Qué bueno. Qué bueno que he traído la, el. Uf. Uh, esto es. Uf. Uh. Ok, tengo el. Sí, creo que es con el pico? Esto sí que es... Wow. Qué suerte, tío. Esto es para las trampas. Esto es. Esto es. Ya ven qué bueno siempre hacer cuevas. Y yo de tonto no las he hecho antes. Ok, he visto mineral de... Uf, uh, ¿qué es esto? Oh, ya sé qué es. No recuerdo, no sé cómo se dice, cómo se llama esto. En realidad, pero sí que lo he visto. Ok, un pez, súper un sencillo. Matemos. Muerto también. Estúpido. Ok. Champiñones brillantes. Esto nos da más. Más vida que el champiñón normal. Es un poco obvio, pero. Bueno, tenía que decirlo porque. Bueno. Veamos. Ok, ok, ok. Ok. Si se han perdido de los episodios de los... Si oh. Ya ven cómo son las trampas de verdad. Si se han perdido alguno de algunos episodios de los que he hecho, siempre los de trataré de dejarlos en la descripción. Y los pongo en los, los videos, los videos anteriores. Así que nunca se lo pierdan porque en serio que no serviría de mucho. Eh, verse los episodios saltados porque, vaya no serviría de nada un ejemplo, estás viendo un, un episodio y ves que el tipo tiene tiene un ¡uy! muero, que muero, muero, muero muero, muero muero bueno, pero hemos llegado lejos veamos, ahora lo que haremos será atravesar la zona corrompida, veamos uff, que ahorrador apenas van 11 minutos que no, que no. En serio, y cuando trato de. y cuando estoy por fin haciendo.. Uf, resulta que.. Bueno, veamos qué podemos hacer aquí. He olvidado lo que he dicho. Oh. Que un tío de estos estás viendo un video de él y ves que tiene todo, todas estas cosas y le has dicho, bueno, ¿cómo rayos ha conseguido todo esto? Y te lo sigues viendo y dices, pero ¿cómo? Y, entonces no tiene sentido, yo siempre digo que sería bueno ver mejor los videos anteriores antes, antes que ver los que estás viendo aquí porque no tendría ningún sentido En fin, el último tipo que estuvo aquí me dejó algunos trastos viejos Bueno, en realidad eran tesoros Ok, te dejaré tesoros Toma tesoros, toma tesoros o más bien toma caca <risa> Veamos Amatista, creo que esto vale dinero, así que Veamos, bomba, con me puede dar Ok, de hierro, esto no lo necesito Ya que solo tengo uno, así que Pondré trampas pues si se acerca la luna sangrienta y no... Quiero que me maten todos los NPCs de nuevo Bueno, de nuevo no De hecho sí me lo hicieron, pero en otro mundo Veamos Podría vender esto o no, podría ser algo útil Caca, caca, para mí es caca, más caca, no, esto no es caca, esto es comida, ok, creo que esto sí es caca, toma caca, toma un poco más de caca y, en serio, vale tampoco que ni siquiera lo coge, <ríe> bueno, ya vemos, esto creo que sí valdría la pena, pero no, Uf esto no esto no veamos podría vender en serio ok veamos sal sal tengo que quitarme esto ok tengo que probarlo también para ver cómo es esto Uf, que salgas ¡ay, que ya este ya este mouse me tiene desquiciado Ay, que te abras El clip derecho de este mouse Está un poco tonto y solo funciona Cuando quieras. así que vean Ok No veo mucha diferencia Entre el de madera y este, pero Supongo que este quita más vidas Y da más críticos, así que Bueno, veamos Ok Y da más retroceso Uff, qué épico Ok lo que haré ahora sería más o menos... Esto me lo acabo de inventar, así que... Bueno, no me sé qué es. Bueno, veamos. Sería... tomar No tengo tierra. Sería llenar toda esta parte de aquí. Sí, toda esta parte de aquí. Más o menos hasta aquí para que... Para hacer la, las trampas esas... De las... Cosas... Ok... Veamos. Y que los zombies y los cosas estas extrañas caigan y no me maten. Y si pasa alguna que otra luna sangrientada, esto me, me salva muchísimo. Un crítico. Dos críticos. Ok. Esta parte de aquí será un poco más fácil de llenar, pero.. comenzamos ahora. Sí, comencemos ahora. Comencemos ahora. Para no perder tiempo ok mm, ok veamos no tengo idea en dónde lo colocaré aquí lo colocaré aquí ok aquí está bien y lo que haremos será tomar esta hacha la hacha de la noche aunque está de día y será cortar todos esos árboles después de llenar toda esta estructura y al final cuando quede más o menos cuando tenga más o menos 20 de vídeo o 19, no sé Iré a ver la zona corrompida Y cuando me maten Si me matan eh, Entonces simplemente Bueno, vendré para acá Y despedir el vídeo En fin Creo que hasta aquí está bien Sí, hasta aquí está bien Ok, ok, ok Veamos Aunque también hay un problema y es que No sé cómo se hacen los alambres Rayos me he cantado el cartel. Ok. Ok. Ok. He dicho. Ok. Uy, buenas tío. Bueno. Continuamos. ¿Se han fijado que me he puesto un poco español en este episodio, ¿verdad? Bueno. <risa> ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? Eso es por ver tantos videos en YouTube de, de españoles. En fin. He tomado una clase de español, de, de español castellano. Y yo tuve, se los recomiendo. <risa> se los recomiendo. Veamos. Podríamos... Ya. Esta zona, por lo menos esta zona está ya hecha. Necesitaría más o menos 3, 5. Ok. Ok, ok, ok. Ya sé cómo haré esto. No sé si hacerlo en el próximo video hacerlo... En, dentro de más dentro de el próximo vídeo o dentro de cinco vídeos más será a matar el esqueletrón o el esqueletón para poder ir a buscar una chica de estas que, que está escondida en una en la mazmorra la cual me vende uf, se ha quedado aquí la cual me vende como se dice cables y esos cables lo puedo utilizar para hacer estos circuitos que quiero hacer, bueno, los no circuitos, de hecho estos, estas trampas, por ahora lo pondré así ya cuando no esté grabando la arreglaré ok, ok, ok veamos veamos yo diría que ya serían o oh, no si, sí, yo diría que ya debería de ir a buscar la zona corrompida ya que estoy seguro de que todos los que han seguido fielmente la serie están ¿cómo se dice? Uf, ya está con esta clase de español se me olvida se me olvida cómo se dice en el español dominicano mío um, ¿qué estaba? yo oh, estoy loco estoy loco ok los que siguen la serie fielmente estoy seguro de que es, ya quieren que yo vaya a la zona corrompida Pero eh, Que zona corrompida Que me estoy volviendo loco Y ya olvidé lo que estaba diciendo X XD X, X, X, Bueno, esto está mal O oh, no, de hecho Si sí está bien, lo que está mal es esto Ya olvidé lo que estaba diciendo Lo que sigue la serie Fielmente Bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno <risa> Estoy sí, un poco tonto uh, se ha quedado flotando Bueno, te quitas de aquí Y creo que esto no está bien Porque el otro No estaría nada simétrico No, no estaría nada simétrico Veamos Veamos, veamos, veamos Si sí, creo que tal vez Aunque gastaré más bloques de tierra Después, pero Hay que hacerlo Veamos Ok, ok, ok, creo que ya recordé que era Creo, no sé Los que siguen la, la serie Fielmente Ya están De... Eh, ya están muy loquillos por, porque Vaya a la zona corrompida, así que no los haré esperar más Y ir a la zona corrompida A morir A morir, que quede claro O tal vez no, muere con algo mm, Ok, ok, ok Ir a la zona corrompida y era la zona corrompida, aunque sea un poco largo, pero de aquí a que lleguemos, se supone que cuando pisemos un zombie, algún conejo, cualquier cosa, pise este botoncillo de aquí, esto disparará una flecha envenenada, la, la, una flecha envenenada, la cual hará que, bueno, sus vida, su vida, su vida vaya disminuyendo poco a poco y hasta muera. Siempre caigo en este hoyo de aquí, creo que esto me está cansando ya, así que... Cortaré esta mata Y creo que haré un peque una pequeña como se dice? Una pequeña escalera Hasta aquí arriba Veamos Creo que tengo materiales para eso Sí, tengo materiales para eso Veamos en dónde lo puedo poner Aquí Está bien Uy, tío Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Así, más o menos... Uff, te, ha o sea, te has quedado ahí. Ok. Ok, ok, ok, ok. Veamos. Veamos. Veamos. Siempre estamos viendo, porque estamos viendo un video, así que... <risa> ok. Veamos. Um, ¿Qué hago más? ¿Qué más hago? Verdad, que iba a ir a la zona corrompita. Me estoy volviendo un poco loco. Me estoy volviendo un poco loco... Y es porque, por el calor, el día más caluroso de la historia, nuevamente, señores. Se ha repetido. Como en, como en el anterior, capítulo. Bueno, no anterior, como en el segundo o tercer capítulo, no recuerdo. Ok, veamos. Aquí. Se han quedado todos atrapados ahí. Pobrecillos. Bueno, ahora aparece El típico suscriptor O, o el que ve Alguno que vea el vídeo video cuando Se pone y comenta, dice Domino está haciendo, está haciendo promoción A Beethoven, bueno <ríe> ¿Qué se puede hacer? Beethoven ya está muerto Así que básicamente no es promoción Continuemos, continuemos Balsa de estupideces que he dicho ahora Pero en fin <ríe> En fin Espero que se lo pasen bien viendo, viendo los vídeos, Ya como yo también me la paso haciéndolos Veamos. Eh, Espero que aprecien lo que hago por ustedes amigos. Porque en serio que no me van a creer el sacrificio, el sacrificio que he estado haciendo yo para poder para poderles traer el video. En fin. Veamos. y Ha muerto, ha muerto. Veamos. 23 minutos y todavía no hemos llegado a la zona corrompida. Ahora también me quedo de bien a la zona corrompida de nuevo. <risa> bueno, x XD, XD, XD mm, Continuamos, continuamos XD, LOL Super Super XD, macabro de la muerte He dicho otra estupidez, pero bueno <risas> Ok, creo que ya estamos llegando a la zona corrompida Que quede claro Que quede claro Si nos matan, nos mataron Y, y ya, porque ¿Qué se puede hacer? Es la zona corrompida y miren cómo voy equipado Así que en fin veamos uy si tengo suerte al esparcir este polvo cerca de la zona corrompida podría eliminar lo que es la corrupción por ahí no sé creo es una intuición una, una, una intuición uy, otra otra cueva vendremos para acá en el próximo capítulo o tal vez después en fin veamos continuamos continuamos un conejo Muere conejo. ¿Quién recuerda como cuando dije cuando dije cuando dije eso? Que estaba comenzando ya la serie. Un conejito. Muere conejo. Bueno. En serio a mí me dio un poco de risa. Pero, en fin. Veamos. Ok, subo por aquí. Ok, hemos llegado a la zona corrompida. En el, el último capítulo que llegamos aquí. Nos mataron más o menos por.. Por.. Ok, ok, ok, veamos Sí, sí, lo sabía Sí, ya Ya sé ¡No! ¡Muerto de nuevo! No Eso Es que No puede ser Es que no puede ser Oh, Dios Bueno Vale, trataremos de ir de nuevo, sin nos da el tiempo, y volveremos. Uh, me mareo en la vida real, y esto no... Oh. En serio que voto mi computadora con todo y mouse. <risa> Veamos. Veamos. Ok, ok, ok. Ok. Uy, tío. Ok. Esta vez iremos de nuevo a la zona corrompida, a que nos maten. Y volveremos y despediremos el video. Muere conejo. <risas> ok. Veamos, subimos por aquí. De hecho, no tengo más nada que comentar, ya que se suponía que iba a comentar lo de la zona corrompida y no estaba allá y he muerto. Y de hecho, sí estoy comentando en este momento, o sea que estoy diciendo puros disparates nuevamente. Si pusieran, si pusieran, si puse, ah, si me dieran dinero por cada estupidez que di, que digo en los vídeos, ya fuese billonario, no millonario, billonario. Ok. Ha pasado un motor por, por ahí, no sé si ha escuchado, pero bueno. Continuamos. 26 minutos, señores. Por lo menos en el cronómetro mío. Y creo que lo tengo al día, no recuerdo bien. Porque ya que en, en todos los últimos episodios que he hecho, Siempre me quedo me quedo debiendo algo. Oh, bueno, no debiendo algo. No pongo el cronómetro. Muerto. dije Ya morí de nuevo. Y ahí sí que se termina. <risa> ok. Ok. Ay, uf. Ok. Veamos. Ok, se nos va a hacer de noche yendo a la zona corrompida. Y eso creo que no sería muy buena idea. Así que comenzaremos a eliminar la zona corrompida de lo que es desde ahora si alguien pregunta este polvo lo he conseguido en el en un mundo en el, o sea en el mundo del del personaje en el que hice el vídeo de las de la luna sangrienta no sé si me han entendido bien espero que me entiendan ok aquí aquí aquí ok ok, okay. Se ha eliminado un poco la zona corrompida. Pero aún estoy aquí. O sea que. Uy, la hacha la echa, la echa. Muere. Muere. Tío, qué lindo. Ah. ok, ok. Ey, hemos llegado un poco más lejos o no. Bueno. No sé. De hecho, creo que fue aquí que me mataron. Sí. La última vez hice el video. ¡No! Ya. Hasta aquí hemos llegado, amigos. <risa> bueno, la próxima vez trataré, trataré de buscar más, ¿cómo se dice? Más equipación para poder ir a zona corrompida. Pues sobre todo para los pies, para que no para que no me maten tan rápido. Porque en serio que ya me estoy cansando de estar prometiendo y no cumpliendo. Me estoy, me estoy cansando más que ustedes. ¡Uy, uh, una bomba! Hagamos esto. Ok, supongo que esto debería de ser un poco más fuerte que esto, pero... No sé, en fin Veamos, despidamos el video Uy, Siempre me siempre me gusta eh, despedir el video En el medio de mi casa O sea, más o menos Lo que sería por aquí Y estos dos tipos parece que son muy amigos En fin, continuamos y bueno amigos hemos llegado al final del video espero que les haya gustado like y comenten porque con eso me doy cuenta de que a ustedes les gustan los videos que hago y me motivo a seguir subiendo más videos porque si no si no cómo se dice esto si no participan en los videos míos entonces no le veo mucho sentido a seguir subiendo videos porque bueno ya he subido varios videos y no he visto muchos comentarios, así que digamos. Así que, por favor, no quiero que sientan que lo estoy presionando, pero, por favor, por favor. En fin, like, comenten, favoritos, y no, olviden, y no se nos olvide suscribirse, porque en serio que es de mucha ayuda. Chao, chao.